Muy buenas noches, feliz domingo a todos y bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía Robin Sharma, el fracaso es no tener coraje de intentarlo, ni más ni menos. Lo único que se interpone entre la gente y sus sueños es el miedo al fracaso. Sin embargo, el fracaso es esencial para triunfar, porque el fracaso nos pone a prueba y nos permite crecer. Y eso eh, es cierto, porque nos da una experiencia, aunque sea mala, pero nos hace adaptarnos a una nueva realidad... Ostras, he hecho esto y he fallado. Con lo cual, este camino no es el correcto, tengo que ir por este. Y es como he aprendido a palo. como decía ¿no? Tomás Alvaro de el descontento es la primera necesidad de progreso. O sea, yo estoy descontento con esto, para progresar, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar algo, me voy a cambiar algo. Me puedo tirar vida sentado, sin hacer nada. Y que no pase nada. Bueno, eso, la gran mayoría de la gente elige esa opción. Muchos podemos pensar que es equivocada, pero seguramente que si le preguntas a ellos, ese 90% de la gente, 95, que elige eso, eh, está pegado, está dirán que el que está, pegado, está equivocado es tú. No pero luego se quejarán de que el 5% del mundo maneja a otros 95. Entonces algo, algo pasa, algo raro hay ahí. Pero no a mí que me den derecho a esto. ¡Ay, Dios mío! En fin, estoy yo muy preocupado, estaba yo preocupado, pero menos mal que ya tenemos la solución. Porque estaba de verdad eh, profundamente preocupado con lo que podía pasar, eh, con lo que puede pasar en el futuro, pero como nos están dando continuamente la solución y ayer, ayer sin ir más lejos, nos han dado la definitiva, vamos a verla eh, y venga, sin más dilación, venga, vamos a ello. Venga, Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. No estaba yo preocupado por esto, yo estaba súper preocupado por el cambio climático. Y yo decía, pues, ¿cuál será la solución? Y ya nos la han dado. <ríe> la solución es pegarte a los cuadros. Es pegarte a los cuadros. O sea, ya habíamos visto varios actos vandálicos, ¿vale? varias auténticas los... aberraciones y barbaridades de subnormales y retrasados mentales y retrasadas mentales. ¿Vale? y bueno, pues ahora se nos pegan también eh, a la maja, a la maja de Goya. O sea, hay que ser imbécil, hay que ser subnormal y venga, ya estamos. Hemos solucionado el cambio climático pegándonos a los cuadros. Y además es muy gracioso, ¿no? Porque según como veas, eh, eh, depende del medio, ves, ves un, un, un, un titular u otro, ¿no? Pues atentan contra el Prado en la maja de Goya. No tiene, que no tiene protección. Espero que las meta en un paquete que eh, vayan hasta el fondo, ¿no? Eh, pero no solo a ellas, pone, detenidas, en salto, ¿vale? Detenidas, dos periodistas que informaron sobre la acción, ¿qué acción? <risa> sobre la acción climática en el Museo del Faro, o sea, informaron, no no informasteis, fuisteis colaboradoras, estuvisteis ahí, ¿vale? Y estabais avisadas de que iban a hacer esa barbaridad con el cuadro, ¿vale? Y que se iban a pegar a los cuadros. Con lo cual, sois colaboradoras de ese acto andálico, porque lo firmasteis desde el principio y estabais avisadas. Listas, que sois unas listas. Que luego van eh, de dignas, ¿vale? Y resulta que, bueno, pues ahora como me pego aquí y jodo la marrana, ¿vale? Ya he resuelto el cambio climático. De verdad que os pasa algo en el cerebro. O sea, dos activistas, dice el país, dos activistas se pegan a las majas, ¿Cómo que activistas? ¿Cómo que, ¿Qué, qué coño es eso de activistas? Ni son activistas ni son nada. Son descelebradas, dos descelebradas que se han pegado. Ahí, aquí dos detenidos. O sea, los, los detenidos por vandalizar no hay visto detenidos. Ha habido detenidas. Detenidas, ¿eh? No detenidos. 20 minutos. ¿Vale? O sea, es que las protestas ecologistas llegan a España. Eso no son protestas. Igual. Eso es terrorismo contra la cultura y contra la historia. Esa es la realidad. Le guste a quien le guste. Tremendo. En fin, eso es lo que hay. Vamos a ver si seguimos Ah. Uh, Seguimos, mira, los vándalos del, eh, que han atacado el Prado se victimizan. Claro, claro, se victimizan, pobrecitos. Y a mí me da igual el medio que lo diga, pero es que hay que ser cínicos, hay que ser cínicos, tremendo. En fin, ya sabéis, si queréis luchar contra el cambio climático, pegaros a un cuadro. Yo he decidido, no, tengo aquí un cuadro y me voy a pegar a él. ¡Me voy a pegar a un lienzo! ¡Ay, que no funciona! No me ha subido la temperatura de eh, la calefacción por pegarme un lienzo. Serán imbéciles. En fin, vamos a lo que nos interesa, que es Bitcoin. Es lo importante. Estamos en las zonas. He hecho un corto este mediodía. Si no estáis atentos a los cortos, por lo habréis visto. Eh, que pienso que. Bueno, de momento en una hora estamos más o menos en la zona de 50. RSI. Bien. Eh, tenemos un cierre de los futuros del CME en la zona de 21.235. Con lo cual, en este momento. Estamos bastante cerca, estamos en 21.183 y yo creo cuatro horas, vamos a cuatro horas, vamos a ver la EMA 20 y creo que como zona de soporte, ¿vale? Entre la EMA 20, ¿vale? eh, bueno, pues esta línea que tengo aquí marcado en los 20.975 y la EMA 20, que la parte superior más o menos está en 21.065, Vale, creo que puede ser una zona en la que bueno pues lleguemos, aterricemos para luego intentar seguir y realmente tocar ya ese TP1 ¿se cumplirá no se cumplirá? no lo sé quizás necesitamos ir a la media de 50 o ir otra vez a la línea de ten, esta línea de tendencia de corto plazo bueno, para, para ir tocar y yo qué sé decir, eh, venga, vamos para arriba eso todavía no lo tengo muy claro de momento, tal y como se quedó cerrada la semana pasada si nos vamos a los futuros del CME fijaros cómo cerró la vela es la vela de cuatro horas parece ¿vale? una vela súper potente. Sí que es cierto, cuidado, que hombre, son, son medias velas también en realidad. Esta vela de cuatro horas son medias velas, ¿vale? Pero bueno, el volumen, vamos a verlo en, en una hora, porque así también nos dice algo. Y vemos que efectivamente el volumen después de este pinazo tuvo retroceso y aquí se paró. Entonces, hombre, no es que haya subido mucho el volumen después de tirar, pero al final fue un poquito nulo, un poquito neutro, un poquito paradito, paradito, paradito. Entonces a lo mejor no abrimos eh, tan amigablemente, vale. Va a depender eh, de noticias que hayan pasado el fin de semana. Tampoco he visto que haya pasado nada así sumamente importante de cómo los mercados han absorbido lo que pasó la semana pasada. Pero lo que sí que es cierto es que el mercado tiene ganas de una subida a, a niveles más altos, ¿no? Entonces bueno. Vamos a ver, ese, ese es el ánimo que hay Otra cosa es que la realidad Nos esté diciendo, tío, ten cuidado Que en cualquier momento nos van a meter Una bofetada de realidad que vamos a flipar Entonces, en diario ¿Cómo está Bitcoin en diario? Bueno, lo dicho, ¿vale? Pasamos la media de 100 ¿Vale? Y la posibilidad De que una vez pasada está la media de 100, pegado, 100 Se vaya a retestear otra vez Es bastante alta Es bastante alta pegado, pegado, ¿Vale? Entonces, pegado, ojo con estas cosas Sí que es cierto que de momento la vela de domingo, una vela a la anterior, en diario yo creo vale, personalmente creo que nos iremos a la zona de esta semana a la zona de 22.500 ¿vale? a lo largo de esta semana. Por otra parte, en el rango semanal la vela ha sido o parece que va a ser bastante buena. Evidentemente no es esta. Si fuera otra vela como esta hubiera sido la pera, porque hubiéramos cerrado más en este, en este nivel. Pero bueno, a ver si a lo largo de la semana que viene podemos cerrar por encima de este nivel semanal en la zona de los 21.839. Por encima de ese cierre semanal sería bastante bueno. Vamos a ver qué tal, qué tal va la semana y cómo van las noticias y qué, y qué nos dejan. Mientras no pasemos este nivel, vale es, vuelvo a repetir, ni, to, ni las subidas son tan buenas ni las bajadas son tan majas. O sea, tampoco ha habido nada del otro mundo. O sea, mientras no rompamos este primer nivel, fijaros lo que hicimos, ¿vale? Desde este máximo cierre semanal, eh, vamos a dejarlo redondo en 21.900, ¿vale? Caímos, y bueno, pues hemos hecho un, un tiempo de suelo, ahí intentando pues, acumular, y hemos empezado a subir muy despacito, muy despacito, un 5.40 en una semana, y un 2.72 esta semana. Y fijaros cómo se ha echado vamos, todo al, al vuelo, vamos, ya nos vamos tú de Moon. habiendo un, hecho un 2.72 esta semana, un 2.70 ya marca. Entonces, de verdad, eh, que no, que todavía no. Cuando pasemos esto, ya empezaremos a hablar de otras cosas. Y si pasamos esto, ya hablaremos de otras muy diferentes. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos aquí la media de 200 también. Y de momento nos tenemos que pegar con la realidad de la EMA 20. Justo aquí. No sé, hay muchas confluencias en esta semana eh, para ver si... Bueno, hacemos algo. De momento, sí que es bueno que en semanal vemos que, bueno, pues parece que el volumen ha ido subiendo. De esta semana ha subido un poquito aquí, otro poquito aquí. No es un volumen súper mega interesante, pero bueno, lo importante es que vaya subiendo poco a poco. Eso también es importante. Son pequeños detalles a tener en cuenta. En cuanto a las velas mensuales, la semana pasada estuvimos cerrando mes, ¿vale? Y bueno, pues de. Ahí. No son grandes velas, pero la, la vela del mes pasado abrazó, ¿vale? Todo este cuerpo, abraza este cuerpo. Evidentemente no ha conseguido sombra suficiente porque el cierre estuvo aquí en 22.960 y aproximadamente, bueno, el máximo que fue el high 22.799, 22.800, ¿vale? Y no llegó, pero bueno, vamos a ver si este mes conseguimos pasar esta zona mensual que está en los cierres en la zona de los 23.300, más o menos, ¿vale? y bueno, si sí conseguimos esto, pero veis la media de 50 que es justo en la media mensual donde hemos venido, hemos intentado, bueno, sí. no está la cosa tan clara, ¿vale? No está la cosa tan clara. Entonces, en cuanto al semanal, el cierre semanal puede ser bueno, siempre que vaya, tenemos un cierre verde, es bueno, menos cuerpo, pero tampoco tenemos un porcentaje, un 2,70, es una castañita. Pero bueno, en diario parece que estamos un poquitito mejor, un poquitito animados. Ahora lo importante es que en esta semana que entre en diario, pues podamos realmente alcanzar la zona de los 22.000, 22.500. Si no llegamos ahí, nos vamos a dar castañazo otra vez. Y lo dicho, podemos bajar perfectamente uno o dos, dos días a la media de 100 para luego retomar el camino. ¿Vale? Esto se puede dar perfectamente. En eh, cuanto a Ethereum, pues Ethereum tres cuartas de lo mismo, ha ido a una zona en la que ha sido rechazado, esta zona de resistencia, eh, puede hacer ese retroceso muy parecido al que pienso que puede hacer Bitcoin y de ahí para arriba. Eh, de ahí para arriba, siempre y cuando el mercado siga con los ánimos que parece que quiere, o sea, que es increíble que a pesar de la que está cayendo y quiere, quiere el mercado a hacer un rally de fin de año, no sé, eh, pero bueno, eh, es lo que hay y, y ya sabemos que son mercados muy manipulados, no hablo no hablo del mercado de Bitcoin, eh, hablo del mercado en general, todos los mercados están manipulados evidentemente el de criptomonedas al ser más pequeñito, es un mercado muy chiquitín eh, pues es más fácil de manipular ¿vale? y manipular la opinión pública, ya estamos viendo que es muy fácil pues imaginaos en una comunidad tan pequeña como es la comunidad de Bitcoin, por muy grandes que nos creamos a pesar de eso, qué bueno tiene esa comunidad, pues que es Holder en su gran mayoría ...todo el mundo guarda más o menos cantidad de Bitcoin... ...con lo cual, bueno, pues le viene bastante bien... ...en cuanto a Total Market hoy es domingo no lo podemos tener en cuenta y hasta que no cierre la vela pues tampoco vamos a tener en cuenta pero está rojo rojito y la dominancia de Bitcoin subiendo total market rojo eh, Bitcoin de esa manera y la dominancia de Bitcoin subiendo pues habrá algunas altcoins que estén sufriendo contra Bitcoin bastante por eso creo que es más peligroso eh, tradear las altcoins contra Bitcoin yo prefiero tradearlas contra el dólar ya aprendí en su día hace años a no tradearlas contra, contra Bitcoin siempre van a perder y aunque hay momentos en los que ganas ¿vale? y, y con esos dólares que ganó, pegado, puedes comprar Bitcoin. Está pegado, está pegado. No tienes por qué hacer el cambio no siempre de Bitcoin a, a altcoins. ¿vale? Es más, bastante más peligroso. Es el doble de peligroso. ¿vale? Porque no solamente es el cambio euro-dólar, sino el cambio euro-dólar con esa altcoin. Y, y, y, y, y el cambio Bitcoin con una altcoin es hiper-mega inestable. Que sí, que hay momentos en los que se gana. Pero a mí, personalmente, no me gusta. Yo y luego ya cada uno eh, que haga lo que quiera. En cuanto a las altcoins, bueno, pues unas muy bien, otras muy mal. Y es lo que tenemos, es lo que hay en el mercado. Tenemos eh, algunas aquí con un 14%, un 10%, un 8%, un 8%, un, 8, un, 8, un 7%. Y bueno, pues eh, hay, hay algo que sufre por aquí, a está sufriendo. Solana. Solana tiene buenas noticias, parece que hay algún fundamental por ahí con Google bastante bueno y a pasar de eso pierde mucho por ciento hoy. Eh, alguien me pidió que mirase Solana y bueno, pues eh, lo miramos muy fácil, o sea, lo tenéis ahí a huevo. Sea, tenemos un canal descendente en Solana. Eh, si la noticia de Google hizo que tuviéramos una subida importante, un 9 y un 9, y hoy esté perdiendo un 8, no me cuadra demasiado. Vamos a ver cómo hará la semana. Vamos a ver cómo la En principio debería ir a la parte superior, encontrarse con la media de 200 y volver a caer. Si la rompe y balanza, pues está claro que esta zona de máximos en la zona de 57 más o menos podría a ver, aquí en la zona de 59. Bien. Podría, podría llegar y hacer algo. Si rompiese esa zona sería bueno porque tendría tendría nivel para ir más arriba, ¿vale? Pero en principio eh, es la zona que, que le, va, le va a costar bastante porque la, hoy le está dando una buena ofertada Es muy fea. la. No sé si ha salido alguna noticia. No lo he visto, ¿vale? Yo sé yo sé que el otro día vi lo del tema de Google, que iba a hacer un nodo, no sé qué historias. Y a partir de ahí, pues poca noche más. A, B, un 8%. Eso, eso tampoco es bonito. ¿vale? Abraza la vela de ayer cayendo mucho. Eh, FTT también lo tenemos aquí que ha pegado un, un bajón importantísimo y esto nos debería decir cosas ¿vale? eh, en cuanto al resto del mercado, por eso cuidado, eh, KNC no son, no, son, no son monedas chungas un no es una mala eh, moneda eh, un FTT tampoco lo es, aves Solana no lo son, vale y que esas finanzas estén cayendo así un swap tampoco lo es bueno, pues después de una subida que ha tenido que no se ha comportado tan mal como otras eh, bueno, pues está igual una vela eh, de caída abrazando la vela del día anterior no está bonito, ¿vale? tres 3.4 lo mismo, no es una mala gripto no está abrazando de esa manera está haciendo un camino más correcto, rompió media de 200 se apoya en ella y así sigue pero ya tiene un desgaste en, en diario fijaros en diario bastante importante ¿Vale? entonces hay que fijarse en estas cosas porque al final eh, si no se pagan Dodge cae. Está pegado, también, está, por la pegado mina, está pegado. Está pegado con lo no bueno, pues ahí, ahí sigue con lo suyo. Um, Dodge está bien, por ejemplo. En mi caso se vio que pega un otro subidón para soy hacerle periodo, un corto. Quizás ahora todavía esté para hacer un corto hasta la. que tenemos desde aquí? ¿No? Un 14. Un por 5 es un 45. Está bien. Vale. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, cosas poca poca leche. En el lado positivo, vamos al lado positivo, porque el lado negativo ya que siempre tenemos cosas. Fa, que ha subido un 64%, bueno, no es algo de las que me interesen. Mask, igual 9%, bueno, porque la subí, subió aunque tuvo. Eh, no sé si alguien trae a más, yo no, personalmente. No, vamos, eh, apenas, apenas lo he visto. Y voy a salir para pues a los puñados Naka, 10%, bien, lleva tres velas bastante buenas. Eh, ahora la medida de 200, lo importante es que la pase y se apoye en ella, es el siguiente movimiento que están haciendo prácticamente todas las que han hecho eso, Chiliz, eh, que de lo que hablábamos que podíamos eh, estar favorecidos por aquello del mundial y demás estoy totalmente de acuerdo, creo que que todavía puede rearrancar. Recordar que para el Mundial todavía queda un poquitito de tiempo y lo que decíamos, ¿vale? Este tenemos un posible hombro, tenemos una posible cabeza y podemos hacer un posible hombro en el tiempo en el que va a comenzar el Mundial. Lo voy a tirar para arriba. Eh, pesado, y aquí también lo tenemos, también tenemos uno, dos y puedo hacer el tercero. Claro, no cuánto tiempo, si lo hace más rápido, más lento, pero pesado, podría ser, ¿eh? Simplemente es una idea. Eh, y bueno, poca cosa más. En cuanto a las peticiones que habéis hecho, lo tengo por aquí, vamos a los comentarios, prefiero ver a los comentarios y así. Dice T.R. Se te el segundo punto. Nada, no, tienes más líneas y rayas que ni se ven las bailas, ¿vale? No, no tengo rayas. Las rayas son las que tú te metes. Yo tengo solamente líneas. Y cada uno tiene las que quiere. Eh, si sabes interpretarlas bien y si no, pues ya lo siento. Um... ¿Qué más tenemos por aquí? Ba, ba, ba, a ver, ba, la mira, mira, Fernando Jiménez Castellanos. por ejemplo lo dice ¿Puedes comentar tu opinión sobre la inversión en mineras de Bitcoin y si este tipo de inversión es similar a invertir directamente en el activo subyacente? No, no tiene nada que ver invertir en minería de Bitcoin que invertir en Bitcoin eh, El activo subyacente no es Bitcoin El activo subyacente en la minería de Bitcoin ¿Vale? Eh, o sea, en Bitcoin sería invertir en futuros y su subyacente es el propio Bitcoin pero tú al invertir en minería de Bitcoin no inviertes en el propio Bitcoin ¿por qué? porque Bitcoin no tiene gastos la minería de Bitcoin sí tiene gastos tú estás invirtiendo en una empresa que tiene unos ingresos por ese Bitcoin, pero tiene unos gastos por la luz, por las máquinas, por el personal por los impuestos ¿vale? suma y sigue Bitcoin no tiene cuentas de ingresos menos gastos solamente tiene ingresos, ganancias o pérdidas en función de cada momento que la minería de Bitcoin sube su valor, el valor mucho intrínseco de todas las empresas a medida que Bitcoin sigue subiendo. Sí, claro, evidentemente. Pero no, entonces no tiene nada que ver. Eh, ahora mismo habrá, habrá empresas que estén bastante jodidas. Bastante jodidas porque el precio de la energía se ha multiplicado un nuevo. Y yo no sé si has, has minado mm, tú mismo. Yo sí he hecho minería, no de Bitcoin. y. Bueno, he hecho hice de Bitcoin, pero lo dejé eh, de Ethereum. Uh, Hice de cerium y, y llega a un punto en que dices, oye, hay que cortar porque no, no sale rentable. Eh, hay gente que lo piensa y dice, no, sí tal. No, no, no sale rentable. Cuidado, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho ojo eh, con estas cosas. Mm, ¿Noticias de bancarrota salen? Sí, claro que sí, por mucho que valga 20.000. No, es que, claro, eh, dice, hablamos de que en años anteriores, eh, bueno, habla Fernando de que en años anteriores, porque... Eh, no ha, ha, Porque ha sido rentable con Bitcoin en 4.000, porque valía muchísimo menos. Porque la cantidad, el, el valor de los equipos también era mucho menor. Eh, el, el pago al personal también era menor. Parece una tontería, pero es que en, en tres años ha cambiado la cosa en cuatro. Una barbaridad. El, una empresa que sale a bolsa, por ejemplo, como, como hablas de, de echarle un ojo a, a Riot o a Mara, eh, es mucho más caro todo eso. Esa es la cantidad de dinero que se va solamente en gestiones, en administración. Es una auténtica barbaridad, y más en Estados Unidos. Entonces, claro, no es lo mismo, ¿vale? Aunque nos digan que eso es igual, no es lo mismo. Vamos a verlo en un momento, cómo están. Hace tiempo que no las veo, tampoco está, está de más. Vamos a ver, para ver a Riot. Ah, que la debo tener por aquí. Tacatas está subiendo un 5%. Pone aquí, el último día, estamos en diario, bueno. Para papá, pa, pam, que nos dice, vamos a poner enseñar. Bueno, no, en diario, porque si no, tampoco tenemos tanto, tanto histórico. Vale, en principio de la subida, fíjate, vamos a ver el retroceso que ha hecho. Está pegado, tiene el objetivo. Buah, está fuera de. Está pegado, está pegado, está pegado. Está pegado el, el no puede si moverse. No nos, si no, no nos mide bien. Pero le queda bien poquito para llegar al 100%. Queda muy poquito, es decir, está perdiendo casi casi lo que pierde cualquier álcool realmente entonces ahora mismo está intentando hacer otra caída y si el mercado cae se va, va a venir por lo menos este, este punto de pivote a la zona de 254 más allá no más veis esta zona en los 448 hizo, hizo este mínimo con este máximo bien pero al estar perdiendo otra vez el, el, el máximo que ha hecho lo que buscamos es que llegue un punto en el que cambie esta dirección de momento tenemos máximos descendentes y mínimo descendente. Con lo cual, mientras no haya un nuevo máximo, se pase un punto pivote de este tipo, o este, cualquiera de estos, en principio este, el primero que tiene que haber pasado los 10.40. Mientras no pase eso, aquí no hay cambio de dirección. Puede ahora mismo decir, bueno, pues el dibujo que ha hecho, podemos tener un doble suelo y hacer una W e irse a los 7.45. Totalmente probable. Si el mercado acompaña, va a irse para allá. Pero si ves que pierde los 5.42, ya tenemos un punto en los 4 más o menos 396 no más 408 claro esto es una pérdida bastante importante a los precios que estamos estamos hablando de una pérdida de un 29% bastante fácil de que se produzca aunque inclusive aunque hagamos esta w aquí a los 7 y pico ¿vale? es bastante probable que después pueda caer entonces muy atento con esto en cuanto a Mara claro, 3.14, terminó. Pues está exactamente en la misma posición. Es decir, aquí, si sí, eh, puede tirar arriba, vale, pero el punto de pivote en 5.32, bastante está similar. ¿vale? El dibujo es muy, muy parecido. El valor es un poco distinto, ¿vale? pero. En principio parece que quiere hacer un cambio de tendencia, pero tiene que irse a pasar esta, la zona de los 18.75. Bueno, ya con que este, empiece a pasar este máximo, ya nos empieza a decir cositas, ¿vale? En la zona de 15.34. Pero lo ideal es que ataque aquí, en la zona de los 18.45, más o menos, porque además ha sido una zona. Mmm, vamos a verlo aquí, mira. ¿Vale? Entonces. Eh, complicado vale y por debajo pues tenemos la siguiente zona que la tenemos aquí bastante, bastante sencillo entonces ahora mismo si tiene un ataque a la parte superior yo apostaría porque se nos va a venir abajo si no directamente se nos viene abajo y luego ya podríamos pegado, ver dependiendo del momento del mercado otra otra subida de esa zona o sea tiene un margen bastante bastante amplio bastante amplio mucho más que que riot eh, yo no me aventuraría de momento ninguna de las dos las cosas que no bien, eh, ¿qué más teníamos por aquí? Eh, Humberto, INJ. Mm, mm, vamos a ir a las altcoins. Por aquí, Chiliz. <ríe> Chiliz, qué bueno. Um, no tenemos INJ. No, Vamos a fijarnos en una cosa, y la última vez que estuvo en una zona de sobrecompra pegado, tan importante, está está fue aquí, y la caída la que hizo, vence. realmente, vamos a verlo desde el cierre, ¿vale? Entonces nos interesan los cierres porque el r también nos dice cosas distintas, entonces, eh... Sea, no justicia, en Yo así, ay, por favor, lo que quería medirlo era así, desde los cierres, ¿vale? el impulso, el impulso empieza aquí, aunque tenemos un mínimo pero el impulso empieza aquí. Entonces, fijaros que se nos va mmm, a los 0,70 y tantos, ¿vale? Entonces, bueno, quizás en esta ocasión este impulso, si por ejemplo, aquí, donde empieza el impulso, pues se nos vaya. Está pegado, está pegado. Tan abajo. Podría ser perfectamente. Es que está muy desgastado. Pero en principio debería encontrar soporte en la zona de los 2 0, 210, vamos a, a marcar esto aquí, vale, estos, aquí. Vale, de este máximo, de este máximo, de este máximo, vale, puede venir a hacer el pullback. Además, puede empezar a girar la media de 200 y en un conglomerado de media se va a encontrar más o menos en esa zona. A la vuelta a medida que suba la de 100. Y lo normal es que haga eso. ¿Que se puede poner a hacer dientes de sierra y el precio seguir subiendo? Sí, pero eso yo creo que no sería demasiado sano. Pero bueno, si lo hace, algo que hay que hacer es estar, estar atentos a que lo haga. Posibilidad de impulso y hasta dónde puede irnos después. Pues aquí tenemos el punto de pivote inferior. Más o menos con una zona superior también. Eh, que podemos marcarlo aproximadamente ahí. ¿Vale? En la zona de 4.10. O sea, hay un pellizco bastante importante. Bastante importante. Eh, porque es que no hay ninguna resistencia es decir, toda esta caída que fue tan de golpe tenemos aquí entre medias una velita que es donde hemos parado veis vamos a ampliarlo bien esta velita verde que aquí en la zona de los 2.90 y pico 3 justo, además un número psicológico hemos parado y parece que quiere seguir atacando Pero, vamos a ver entonces el siguiente punto de pivote lo tenemos en toda esta zona está, entre la línea, la línea verde entre los 4, 4, 4 y 5 vamos a dejarlo, bastante amplio 4 y 5 y bueno, vamos a ver qué quiere. Eso en principio, caída ya digo, normalmente, pues hasta este, este punto de pivote a los 2.10. Es, no, es, no es muy grande, pero tampoco es una caída pequeña, ¿eh? porque, ojo. Y la media de 200 que empieza a cruzarse al alza es un cruce muy positivo y que nos dice que todavía podemos tener un poquito de margen y podemos hacer varios varios tintes de sierra en la parte superior. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Mm -hmm. Javi, que puesto cara de Mr. Hyde sí, sí, pues espérate, mañana os diré más. Vale, HTR. Vamos a HTR, lo tengo por aquí. Un 2.63 perdiendo hoy, wow Vaya. Estuvo peleándose en toda esta zona histórica para él, por una zona de salida. Todo este TP1 que se marcó en la caída, estuvo en el peleando, pero al final lo perdió con lo cual de momento, de momento la media de 100 debería ser su primer objetivo eh, acaba de empezar a conquistar la zona de 50 ¿vale? rs seguir por encima de 50 lo importante es que lo mantenga y vuelva a subir, yo creo en principio que si está el mercado pegado, sigue acompañando pegado. vale este canal que aquí lo ha perdido bueno, lo dice, original esto original vendía aquí ¿vale? que lo perdió y dio por debajo una vez que tenemos ese, ya pasamos al siguiente. Con apoyo y apoyo. Lo perdió y lo voy a dar. Bueno. Ahora mismo el canal que tenemos es este. ¿Vale? Entonces, si no lo pierde, fantástico, porque rebotará y lo tendremos que ver. Esta semana vas a tener una buena semana para verlo. Es decir, si tenemos mañana y pasado días positivos, esta zona en la zona de 0,10 con la media de 100, puede mandarte al carajo pero si la supera nos iremos a por la media de 200. vale es un poco lo que lo que le veo y que más tenemos por ahí ah bueno sí espera qué es esto a Cardano Cardano Cardano aquí está Seguimos igual, es decir, yo en Cardano no, no cambio ahora mismo el, el traje ni el tiempo en diario, ¿vale? Eh, si lo estás trayendo en otra temporalidad, eh, yo es que no lo traigo en otra temporalidad, es muy raro. Pero bueno, tenemos aquí más o menos una línea de tenencia que de momento parece que quiero respetar. Eh, si tenemos un buen día, la media de 100, primera la torta y la segunda es cuando la de 200 se junte con esta línea y si se junta el precio ahí, ¿vale? Este, este punto. Lo tendremos que ir moviendo en función de la temporalidad, ¿vale? Si va subiendo, pum, cuando se cruce con la media de 200 en un punto, pues creo que esta línea de tendencia nos volverá a mandar abajo. No sé cuánto abajo, no sé si a esta línea que teníamos aquí marcada de mínimos y mínimos, o nos mandará incluso más, pero bueno, yo creo que ya sería una compra bastante buena. Y además nos empezaría a formar una cuña bastante interesante si después de tocar aquí se nos fuese a la zona de tres. Pues sería brutal, ¿no? Eh, Bien, pues yo creo que ya está estamos, pegado, eh, todas las peticiones, todas las peticiones pedidas el creo, está pegado, está pegado ah, con los ya hablamos moverse. de XRP, ya hablamos de lo que podía hacer, eh, que si Vela está desapareciendo, yo no, no, no, no, no, no, lo, no, lo, no lo sé, no lo sé, pero bueno, mirar a ver los fundamentales que tenga, es más importante muchas veces, eh, en las altcoins ver los fundamentales, ver qué noticias hay sobre ellas, porque si no nos podemos perder, eh, Ah bueno, veo aquí, ah, Nord, vale, que mmm, se me había olvidado ver Nord, pero yo no sé qué es Nord, no sé siquiera si la tengo, porque bueno, es que son tantas ya que es imposible. M -M no me suena de nada, pero bueno, no, pues no, pero no vamos, a ver. vamos a ver. Está pegado, tiene lo que North Bitcoin. Está pegado, Nord USDT. está pegado, está pegado. Está pegado con la hacer No puede Anda. moverse. Ah, bueno, vamos a conocer. A ver, historia. Historia de las criptos. No hay que hacer un video de historia de las uh. Nació en julio del 22, Es muy pronto, normalmente. Como poco a una cripto hay que darle dos años, ¿vale? Una, una altcoin. ¿Vale? Tenía una zona que se vino, en caída en la salida. Aquí. Vamos a ir marcándolas, ¿vale? Esta fue una zona de mínimos. Bueno, más o menos lo respeto hasta que el final lo perdió. Ni siquiera ha tenido fuerza para llegar a retestear esa zona. O sea que es muy bueno. Está pegado, y está, está en pegado, caída libre. No aunque, aunque es una caída muy correctiva durante mucho tiempo, es una caída libre. ¿Yo a qué esperaría con, con un Alpine de este tipo? Pues vamos a los cierres, ¿vale? De ese cierre a ese cierre. Más o menos ahí. ahí estamos. Yo esperaría a que rompa esta línea de tendencia. ¿Vale? Que también puedo decir, venga, joder, vamos a bueno, es aquí, aquí, aquí, vamos a tirar esta otra. ¿Por qué hago esto? Pues ya lo sabéis: un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Bueno, pues puede ser un primer aviso cuando rompa esta línea de tendencia aproximadamente, ¿vale? Está pegado, está pegado. dos, tres, cuatro toques, pues, bueno en el momento que rompiese esta línea de tendencia y tuviéramos un cruce de medias vale pues lo puedo comprar adelante mientras tanto nana y de la China vale nana y de la China no, haya, yo, no, la, no la veo no veo nada positivo vale pues si fuera es que está en esta zona bueno pues a lo mejor en esta zona cuando hizo un doble suelo pues uno y dos suelos tuvo esta subida vale pues eso, eso sí se podía tradear además teníamos lo que buscamos ahora, ¿vale? para que nos hagamos una idea, ¿vale? porque se dio en este punto teníamos una línea de tendencia y se rompió, y había un cruce de medias aquí veis la bola verde y la, la, cruz, la cruz amarilla entonces en este punto rompo la línea de tendencia tengo un cruce de medias de los buenos vale, pues a partir de ahí eh, parece, parece que es poco pero es que estamos hablando de un 54% claro, lo que el logarítmico nos, nos engaña es pues una burrada de dinero. ¿Vale? Entonces, si yo quiero buscar algo así, pues aquí, con esta cripto, o con cualquier otro valor, ¿eh? esto, esto vale para todas, pues tengo que buscar lo mismo. Tengo que buscar esa línea de tendencia, bien la más plana o bien la más vertical. Cualquiera de las dos seguramente nos dará una, una cantidad de otra otra. Bueno, pues puedo buscar eso, eso, ruptura de esa línea de tendencia con el cruce de media. Mientras no exista eso, mal vamos a ir, ¿vale? Bien, pues vamos a terminar, vamos a terminar con Bitcoin. Eh, está pegado, está pegado está, pequeña, pegado línea, está pegado. está ¿Veis lo que decíamos? Bueno, lo que decíamos, no bueno, uno, lo que yo decía. Hace un momento. Podemos ir un poquito más bajo. De momento esta línea horizontal que tengo aquí. Vamos a cuatro horas Como estamos, yendo por la EMA20. Algo que es bastante lógico, ¿vale? No es porque... Eh, fijaros en este movimiento. ¿Veis cómo se vino? MA 20 incluso se apoyó en nuestra línea Nitro. ¿Vale? Y luego a partir de ahí rebotó otra vez para buscar en este caso una, un doble techo, luego fue muy correctivo y otro impulso pues podemos buscar un movimiento parecido a este ¿vale? es lo que yo creo que puede haber aquí llegar aquí a una zona en la que bueno ha sido resistencia, resistencia pues que actúe de soporte junto con la M 20 puede que tengamos una mechita a la zona de los 20-800 con nuestra línea de nitro con la blanca vale, pues a partir de ahí, otro rebote para arriba creo yo siempre y cuando el mercado nos deje y si se tiene que mirar la línea de tendencia pues será mejor oportunidad inclusive ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer y bueno pues chicos chicas como digo siempre preparados para lo peor pero invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando no haya cuando haya estas oportunidades que vienen en el mercado y que la paciencia que falta nos ¿no? va a hacer <ríe> os acompañe chao chao